¿Qué tal amigos de YouTube? Este, mi nombre es John Merben. Como eh, esta serie de videotutoriales estoy explicando cómo crear una, una API básica, una API básica, muy básica, acerca de un proyecto que le hemos llamado Biblioteca, se llama Library. Eh, y ya tenemos eh, muchas cosas adelantadas. Hemos creado eh, con nuestro scaffold en el video tutorial anterior, hemos creado eh, los controladores que nos van a servir para hacer todas las acciones, que, para generar o ejecutar todas las acciones que necesitamos sobre nuestra API. También la versionamos con, le llamamos este a la primera versión B1. Adicional a eso, pues se crearon los modelos y creamos las relaciones entre las tablas. Y también este, se generaron las migraciones y las corrimos en la, en la consola. Las corrimos en, la, en nuestra terminal. ¿okay? ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? Eh, vamos a entrar a nuestra, a nuestra consola Rails C y entonces vamos a empezar a, a hacer unas pruebas. lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una categoría que es la tabla base que tenemos, entonces para ello le decimos, eh, vamos a almacenar esto en una variable que se llama C o vamos a hacerle categoría 1 o sea, ese va a ser nuestra <coughs> nuestro nombre de variable decimos que nuestro espacio de nombre es f1 porque es la versión 1 de la tabla categoría category. y vamos a crear un nuevo registro create los campos de la tabla categoría es solamente name okay. y el nombre de nuestra categoría es ciencia ficción ciencia ficción chévere comillas ciencia ficción ok listo ahora si yo hago una consulta de la de la variable categoría 1 category Categoría 1: Él nos está arrojando de que el registro es este. Categoría ID: 1, o sea, el ID fue el 1, el nombre de la categoría de ciencia ficción. El campo created at es la, el, el momento en que se creó, y updated at es también el momento en que se creó, por la misma por la misma fecha. ¿no? Ahora. Vamos a para esta categoría vamos a crear un nuevo libro para esta categoría vamos a crear un nuevo libro porque una categoría puede tener múltiples libros ¿no? entonces le decimos category o sea, porque aquí es donde tenemos almacenada categoría 1 aquí es donde tenemos almacenada la primera categoría que ya sabemos que es ciencia ficción punto books vamos a hacer esta consulta punto books Okay, me dice que está vacío completamente la relación, me, o sea me está generando la relación de manera correcta me está diciendo que no tengo libros eh, creados para esa categoría chévere, eso está correcto ahora vamos a crear un libro para esa categoría hacemos create el título del libro va a ser yo robot robot ¿Ah? y fíjense que me está generando un error está generando un pequeño error ya vamos a ver. me dice categoría debe existir, pero es que la categoría existe, ¿Okay? la categoría existe resulta ser que internamente Rails, en esta versión eh, 5 cuando nosotros creamos eh, este tipo de relaciones y creamos sobre sobre, creación de, de campos que tengan, que esté, esté referenciados con una este, relación de uno a muchos, como es en el caso de categorías que tiene muchos libros, una categoría tiene muchos libros y que un libro pertenece a una categoría, el en el proceso de creación no me está tomando, no me está tomando de que esa categoría existe, aun cuando existe, porque si nosotros hacemos una consulta B 1 dos puntos, category Punto o, para saber eh, cuántas categorías está registrada fíjense que está registrada la categoría de hecho el objeto category 1 está referenciado a ese mismo identificador 1 o sea, ¿cómo me va a decir que no existe? cuando sí existe ah, pero resulta que eso lo podemos arreglar de manera muy simple que en Book lo que hacemos es que vamos a agregarle un parámetro que se llame optional porque lo que hace es que genera una validación que está corriendo antes de la creación del, del registro entonces ahí es donde está dando el error optional hacemos true okay. guardamos vamos a salirnos de la consola para que reinicie los cambios vamos a volver a entrar y entonces ahora vamos a, a decirle que categoría 1 va a ser igual a b1 category.first para que me va a traer el primer registro y lo vamos a asignar a esta variable asignar esta variable ok de la referencia ok ahora sí le vamos a decir Categoría Books Create, le vamos a crear un título. Y entonces él va a crear un libro con la categoría 1 referenciada. Listo. Okay. Ahora, si nosotros verificamos la lista de los libros creados. decimos B1. Book.o. Él ya crea. Él ya crea un libro con el identificador 1 con el título yo robot con la categoría de referenciada que es la categoría de 1 entonces yo pudiera hacer una consulta de category porque ya lo tengo mencionado en, la, en la memoria category punto books ¿Ve? entonces ya puedo crear inclusive este otro, de esta misma manera se pueden crear múltiples registros múltiples libros para una categoría en específico ok o sea que nuestra relación está corriendo perfectamente, otra cosa que podemos probar a ver si, si está funcionando, es hacer una consulta acerca del primer libro que tenemos en, la, en nuestra base de datos entonces le decimos book1 va a ser igual a versión 1 nuestro espacio de nombres es versión 1 book.first o sea para nuestro primer libro lo almacenamos en la, en, la, en la variable book1 decimos que book1 y entonces podemos referenciar ya saber que a qué categoría pertenece ese libro simplemente punto diciendo dic diciendo que b1 o sea porque el campo se llama así perdón categoría. Mm, vamos a ver qué es lo que pasa. book uno. book uno. Ya. Book uno. Mm, punto category, punto categoría. dice el error 1.category categoría hacer, vamos a hacer la consulta de nuevo Ok, fíjense, este hay un pequeño detalle que tiene, que tiene Rails cuando utilizamos versionado de, de del versionado de, de modelos, ¿no? Cuando estamos trabajando con una API, es bastante curioso porque fíjense algo. Eh, yo ya creé el, el libro como lo habíamos visto anteriormente hace un ratito, ¿verdad? Eh, <coughs> hicimos la consulta sobre el libro, ya, se llama Yo Robot, y yo quiero consultar la categoría a la que pertenece el libro bastaría solamente con yo decir que el libro 1 libro 1 punto category ¿verdad? pero me dice niel o sea no me está haciendo la consulta ni la referencia ok eso fue lo que lo que estaba revisando ahora este qué, qué ocurre Vamos a esto ¿Qué ocurre? Eh, también en las referencias de belongs to tenemos que hacer ciertas cosas, aparte del optional true. ¿no? Y es que tenemos que decirle esto: tenemos que decirle que pertenece a la tabla B1 piso category. Aquí sí tenemos que darle B1 piso category, ¿ok? a pesar de que estemos utilizando el espacio de nombre B1. Y además de eso tenemos que decirle cuál es la clase que vamos a utilizar. Porque como estamos utilizando espacios de nombre, entonces ahí es donde, donde empiezan eh, los detalles. ¿no? Al colocarle esto, decir sirve 1 aquí, y class name, le damos el nombre, pues debería hacer la consulta. Debería hacer la consulta. Aunque aquí tenemos que salir, ¿no? Ya volvemos a hacer la consulta, le decimos 1.first. Y vamos a consultar la categoría. Vamos a ver qué pasó. La verdad, aquí es B1 piso categoría. B1 piso categoría. Aquí está. ¿Ve? Entonces él. Hace, podemos hacer la consulta. Vamos a hacerlo aquí para que la vean de nuevo. Sobre la relación que existe entre el libro. O sea, el, libro, el primer libro que tengo consultado. Y la categoría a la que pertenece. Y ahí está. Él me está lanzando. El, eh, el, la categoría de ese libro en específico okay. eh, entonces eh, vamos a hacer aquí voy a hacer unas pruebas de de cámara antes de que, de que pueda cerrar el video okay. Okay. de esta manera como dijimos que podemos hacer o verificar la categoría del libro 1 también podemos crear una un, un nuevo libro sí, tal cual entonces vamos a crear una perdón vamos a crear una nueva categoría una nueva categoría categoría 2 le vamos a llamar religión ok Si yo hago una consulta de category 2, crear religión, y entonces ahora yo puedo ver los libros, eh, voy a crear un libro para esa categoría 2. Entonces le digo create2.books.create, título, la santa biblia, damos, damos enter, y entonces ahora ya podemos ver. Category 2. Books. Y ahí está la Santa Biblia, ya la crea. Entonces podemos inclusive crear otra. Books. Punto create. Title. La otra para esa misma categoría religión. Vamos a colocar el Catecismo, no sé. Catecismo. Catecismo. Ok, entonces ahora vamos a ver la, los libros de la categoría 2. Tenemos la Santa Biblia y tenemos Catecismo. Y así podemos ir agregando eh, la, eh, libros a cada una de las categorías. Esa misma técnica se va a utilizar para eh, cuando estemos trabajando con los controladores con los controladores de las categorías y los libros y bueno ok bueno muchísimas gracias espero que le haya este, gustado eh, el vídeo eh, mi nombre es John Como no se olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al vídeo y si no pues pueden dejar cualquier comentario eh, o cualquier petición Este espero les haya gustado los espero en el siguiente video tutorial